Lube, Tía, este es grande, ¿eh? ¡Me ha la vida! ¡Qué te ríes? <risa> Este es grandecito, madre mía. ¡Vale, vale! ¡Que, vamos, que voy a ser padre, vamos! llevamos muchas ganas de... No sé, de grabar algo, nos gusta... Nosotros siempre estamos en el mundillo de los cortometrajes y tal, y... Y hablando, hablando, surgió la idea de... Buah, ¿Por qué no montamos una web serie? Y entonces ahí, ahí empezó todo. Yo ganar un Oscar, pero todavía no, no lo veo. <risa> bueno, escúchame, me voy a tomar aquí un café, ¿vale? Si Hola. quieres tomar algo conmigo y enseguida te llevo donde, ¿vale? Me tengo una entrevista de trabajo. ¡No te preocupes, que enseguida te llevo! El, yo creo que el objetivo es el principal, que la gente nos conociera más o menos de nuestro trabajo que viera lo que hacemos y bueno, divertirlo nosotros y divertir a la gente. Que guste, y cuanto, lo, lo principal es que guste. Yo, sé, yo creo que cuanto más gente lleguemos, pues mejor, ¿no? ¿Qué os parece Hitsbook como plataforma para distribuir vuestra serie vuestra webserie? A mí, a mí me parece una buena iniciativa. Eh, Sí, por, eh, para apoyar a la gente como nosotros, que estamos empezando, que no, no tenemos muchos medios, no tenemos ninguno. <risa> lo grabamos con... ¿Lo podemos decir con qué lo grabamos? Por un móvil. <risa> sí. ¿No? Muy bien. Un saludo para Ay. Un saludo, chicos. Hasta luego, gracias.